Pepita, la mariquita miedosa. Había una vez una mariquita que se llamaba Pepita. Su color era de rojo brillante y además tenía por todo su cuerpo un montón de manchitas de color negro. Pepita vivía en un jardín precioso, lleno de flores blancas, amarillas... Pero, te, pero Pepita tenía un problema. Tenía mucho miedo a volar. Desde pequeña, siempre, siempre, siempre había tenido pánico a las alturas. Si Pepita se ponía a pensar que tenía que aprender a volar, entonces sus antenitas se erizaban y sus patitas se ponían a temblar. Además, su estómago se hacía un nudo, y la cabeza le daba vueltas hasta marearse. Pero Pepita tenía buenos amigos. Esos amigos que siempre, siempre, siempre te ayudan en todos tus problemas. Además, estaban muy, muy unidos. Un día, un amigo le dice a Pepita, pero Pepita, ¿por qué tienes miedo a volar? Es que tengo mucho miedo, porque muchas veces pienso que me voy a marear y además, me puedo caer y hacerme mucho daño. Tú tranquila, Pepita. Porque todos nosotros te vamos a ayudar a que tú puedas volar. Además, volar es muy fácil. Pero que de verdad que yo no puedo, no puedo volar. Al principio todo es difícil, pero poco a poco irás aprendiendo. Y esto es como montar en bici. Ya nunca se olvida. Bueno, ¿puedo usar mis patitas para caminar? Pepita, tus, tus patitas son muy cortitas. No puedes ir andando a todos los sitios. Si no aprendes a volar, tendrás que vivir siempre en el mismo jardín. Cepita confió en ellos y empezó a practicar. Primero practicó subiéndose a una escalera y tirándose desde allí, moviendo a poco a poco las alitas con sus amigos, esperándola con las alas desplegadas para evitar que, que se diese un golpetazo contra el suelo. Después trepó hasta los árboles, y mientras unos amigos colocaban un mullido colchón de hojas frescas en el suelo, otros hacían el recorrido con ella para animarla. Al final se subió a un avión y se lanzó con sus amigos. Viendo el miedo que aún tenía Pepita, el cielo le pidió al viento que soplara fuerte para mantener a la mariquita en el aire y que las nubes se volvieran aún más esponjosas para reconfortar a la mariquita si se caía. Pero no hizo falta y Pepita pudo contemplar preciosos paisajes con sus amigos.